Antioqueños, en presencia de las autoridades iniciamos el sorteo 12.625 del 13 de mayo de 2023, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. En redes sociales y presencial juega siempre legal. La legalidad es compromiso de todos. El número ganador es el... 6... 4... 1... 4... Repito, el número ganador es el 6414. Continuamos con suertudo, el único juego que te paga hasta 30 mil veces lo apostado sobre el animal. Vamos con el sorteo número 220 del 13 de mayo de 2023, autorizado por la Lotería de Medellín. El animal ganador es el león. Repito. El número ganador es el 6414 del animal león. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz noche.